Vamos ahora rápidamente al móvil en vivo con nuestra compañera Anabel Sastre, que está en el Espacio Bordero, para otra de las actividades que este centro en Punta del Este siempre le, le brinda a sus visitantes. Buenas tardes, Anabel, bienvenida. Buenas tardes, Nicolás. Buenas tardes a todos en Más Televisión, en Telenoticias. Y acá estamos a pura fiesta, pero la movida empieza a las 19 y 30. Estamos haciendo un precalentamiento acá con el profe Álvaro Vila, con los estudiantes del taller de adultos y jóvenes de lo que es improvisación. Pero esto este, viene viene muy, pero muy bien. Álvaro, gracias por estar. No, gracias a ustedes por venir, por, por acercarse hasta acá. Eh, bueno, en primer lugar agradecerte, Anabel, por más televisión. Eh, 19.30, sí, hace, tenemos un cierre, que es el cierre de un nuevo ciclo ¿tá? que se armó acá en el Espacio gorlero en el Salón de Benito Esther. Eh, eh, gracias a eh, toda una coordinación, donde el municipio de Punta del Este se puso en contacto con la dirección de educación de la Dirección General de Cultura de la intendencia de Maldonado, y todo viene a que, bueno, el docente Álvaro Vila de improvisación de la Escuela Maldonado de Arte Escénico, bueno, y vine con muchísimo gusto acá y me encontré con un montón de gente en la que estaba muy muy este como Gana. con muchísimas ganas y, y eso me dio muchísima muchísima batería para lograr que hoy hoy estén estos integrantes están Uno, al aire. Así... Dos, ¡Tres! Acción. Saluden al público. Que los sea, los nunca habían hecho. No, no, no, nunca. Empezamos el primer miércoles de agosto. Eh, tenemos eh, todos los miércoles una vez por semana y fue un curso intensivo del taller de improvisación teatral. Por lo que de agosto, septiembre, octubre, hoy miércoles 13 de noviembre hacen su cierre como, como corresponde porque se lo merecen. Nosotros hemos venido en varias oportunidades a Espacio Gorlero y siempre había cierre de los cursos de la Dirección de Desarrollo, los cursos formativos laborales. Que haya también arte está muy bueno y que se expanda la EMAE hacia otros lugares está genial. Sí, exactamente, lo, lo acabas de decir. Digo, creo que es un espacio nuevo para nosotros, como, como digamos, en donde pisamos para dejar la... Para dejar cierto grado de cultura y saber que en el municipio, que en Punta del Este también hay gente. ¿verdad? Y Entonces, todo el año. Y todo el año, durante el invierno, agosto, septiembre, octubre. Y con muchas ganas. Y bueno, y hoy vamos a ponerle muchísima, muchísimo juego, porque la improvisación es eso, es juego es diversión, es humor, y es muy interactivo. La propuesta en la que se ha llegado en esta instancia es muy interactivo con el público. El público participa, sí o sí va a participar. Bueno, ¿esto es el año que viene? ¿Tienen que estar en el Teatro Labor. Por ejemplo, puede ser, esperemos que sí. Este... Esperemos que sí, claro que sí, se lo, se lo merecen. Vamos a ver qué sale hoy. Pero todo es improvisado. ¿sá? La gente viene, elige un género, eh, va a escribir un, una frase, X, la vamos a recibir y ellos van a estar atentos a lo que se les va a decir. Género, título, frase, 1, 2, 3, acción. Y, y ellos tiempo. hacen, y con objetos, y con verdad, todo. Sí. Encontraron de todo, así que Álvaro, gracias por estar con nosotros. Y por supuesto, la gente está toda invitada a las 19.30 en Espacio Borlero con entrada libre y gratuita. Entrada libre y gratuita, bien lo dijiste. Muchísimas gracias, Anabel, a como son. siempre apoyando a la cultura. Gracias. Un lujo, eh, la verdad. Estamos con ganas de quedarnos a bailar por acá. Así que Nico, con esa imagen volvemos por supuesto a estudio e invitamos a todos los televidentes de Más Televisión. Muchas gracias Anabel por este aporte, por este móvil en vivo y a disfrutar a partir de 19.30 de esta actividad allí en el espacio eh, gorlero Nosotros vamos a continuar con otros temas.